Cabe de mencionar que este tutorial es la primera vez que lo ofrecemos en uno de los eventos de acnic Así que enseguida voy a presentar a los instructores que nos acompañarán esta, esta mañana. Y ellos también van a explicar cómo será la dinámica de participación. Entonces voy a invitar a subir al estrado a Máximo Candela, él es ingeniero de software senior de MTT Global Networks, y a Agustín Formoso, él es ingeniero de software de Ripe, que nos acompañará de forma remota. Así que ahora sí... Máximo, te invito, por favor, a subir. Hola. Hola. Buenos días a todos. Me llamo Máximo Candela. Este es un tutorial esencialmente de geolocación IP. En la primera parte voy a hablar del de lado operativo y cómo corregir la geolocalización en la práctica que está afectando a ustedes y a los clientes, por ejemplo, cuando ustedes acceden a contenido. Y en la segunda parte, en la segunda parte, mi ex colega Agustín les va dando a dar algunas actualizaciones de lo que está pasando en el campo de la investigación de la geolocalización. Trabajo para una entidad, pero este es un tutorial organizado por la CNIC. Muy bien. Comencemos diciendo... ¿Qué es la geolocalización IP de IPs, Bueno, cuando desde una dirección de IP uno quiere comprender dónde está conectada esa dirección IP, en qué país, en qué ciudad. Y se trata de algo que es singular en el día a día cuando ustedes hacen networking en general porque ustedes necesitan saber esa información para respetar las reglamentaciones en cada país por por favor, eh, por por ejemplo, para dar contenido localizado, idiomas, eh, en particular para una película, por ejemplo, y determinados contenidos para el país en el que ustedes están prove dando los datos, para optimizar las latencias como CDNs, para resolver problemas. Por ejemplo, los operadores de las redes han estado anotando el eh, DNS inverso con el uh, código. ...del país, de IATA, de, de, etcétera, de manera que es algo necesario. Y para investigación, por ejemplo, yo en los últimos años he estado trabajando en investigación en comprender las relaciones de peering entre los países, cómo se hace eso... Si ustedes no saben cuáles son los países. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que todo el, todo el campo de geolocalización de IP comenzó y siguió, digamos que, como un sistema autoorganizado, sin coordinación, y los REARS, los registros, uh, no, uh, no quieren ser no son y no quieren ser proveedores de geolocalización. O sea que hay terceros que son los proveedores de geolocalización real y hay varios de ellos, muchos. Y también hay proveedores de contenidos, CDNs, que emparchan esos datos de manera que usan los datos de los proveedores de geolocalización. Entonces, cuando se queja un cliente, en vez de esperar todo el ciclo de actualización del proveedor de geolocalización, ellos se fijan en sus registros. Entonces, cuando uno tiene un problema de geolocalización, ahora especialmente ahora que con la transferencia de los bloques de IP pasa más a menudo, esto ocasiona cada vez más problemas de geolocalización y cuando uno los tiene realmente es difícil de comprender de dónde sale el problema. Cuál es el conjunto de datos que es la fuente de ese error y eh, hay una estrategia, com como estrategia común. Es decir, si, pero eh, si, ustedes, si a ustedes le dan un tutorial le pueden decir, bueno, que, eh, pruebe esto, pruebe esto, cambie esto, mande correo, o sea, pero no hay ninguna fórmula, es simplemente prueba y error. Y también la uh, geolocalización de Juice es un lío total. Entonces, en este momento, por ejemplo, nosotros tenemos un atributo en Juice que se dedica a geolocalización, que se llama Geolog, y ese atributo solamente lo soporta R RIPE y la CNIC y los otros RIRS no lo no son compatibles y me me alegro que así sea, de manera que eso les permite a ustedes tomar todo una, una dirección y tener la longitud y latitud de manera que ustedes van a tener el formato menos amigable para algo como por ejemplo uh, ustedes pueden uh, geolocalizar por ejemplo algo en su, el, el salón de su casa no es fácil de utilizar y si para usarlo bien ustedes tendrían que hacerlo para mucho más prefijos que los que ustedes necesitan. Otro atributo que se utiliza es el atributo país, que lo, ese lo aceptan. LACNIC, RIPE y LACNIC, uh, uh, o sea, tres de cinco Ahora, eso es el país donde está conectada la red. En la LACNIC quiere decir es el país de la compañía que eh, es propietaria de la red puede ser algo diferente de donde está correctada la IP especialmente en redes grandes y si en RIPE oficialmente está descrito como o lo pueden usar para todo el país de la red o el país de la compañía, uno de los dos, pero es obligatorio. Y eso no tiene absolutamente ningún sentido. No hay definición y es obligatorio. O sea que esto causó un enorme problema también de cómo interpretarlo. También hay una falta de datos autoritativos. Quiere decir que esencialmente si ustedes quieren cambiar la localización de su propia IP, esos son sus propios recursos, esencialmente no tienen ninguna manera de influir en eso demasiado. Entonces lo que hay que hacer es mandar correos electrónicos a la organización. Solamente NANOC, y esto esta diapositiva la hice hace un mes y ahora yo sé que hay más que esto, porque sé que cambiaron en las últimas semanas. Solamente NANOC tiene una lista de mailing con 241 correos electrónicos vinculados al problema de geolocalización desde septiembre del 2021, o sea que es un problema... Uh, recurrente. ¿Qué queremos? Queremos una manera fácil de controlar la geolocalización e IP. Esencialmente, estos quiero poder decir de dónde están los recursos quiero ser, tener una manera de estar flexible, no quiero geolocalizar todo, sino un prefijo, pero además quiero geolocalizar un IP y tal vez quiera localizar un prefijo como un barra 12 en un país y una barra 24 dentro de ese barra 12 en una ciudad específica, como por ejemplo, este eh, barra 12 está en Italia y este barra 24 está dentro mm, del de barra 12, está en Roma y yo... Eh, um, Uh, quiero establecer un tipo de jerarquía y quiero poder especificar en el nivel de país, al nivel de ciudad, de manera que sea, que sea flexible y también quiero que sea fácil, fácil de mantener, como editar un único archivo de texto. No quiero mandar correos electrónicos y además... Eh, tienen que recordar que en muchas organizaciones Google tiene acceso al juiz, que tiene acceso a Milacnic o al portal, no es un ingeniero de, de redes, o sea que en las organizaciones grandes como en la que yo trabajo, el 99.9% de la gente, incluyendo la mayoría de los ingenieros de redes, no tienen acceso al portal, o sea que ellos no podrían cambiar la información, tiene, tendrían, tienen que tener una manera de externalizar eso, por ejemplo, en un archivo por ejemplo alguien una vez que ah bueno y esta solución bueno la RFC 9092 le da a los operadores de las redes el poder de controlar la geolocalización de sus recursos IP y lo que hace es vincular los archivos de Geofeed o sea que es un archivo que ya se utiliza y vamos a hablar de esto y vincularlo al juiz y de recibimos de juiz la autoratividad que necesitamos, o sea que cuando ustedes quieren buscar información de IP, juiz ya es la mejor fuente para darles a los datos de autoritativos que necesitan, pero no queremos que pongan los datos allí porque no aumenta de escala, no va a funcionar, no queremos crear demasiados uh, agregados y tampoco todos los ingenieros de redes tienen acceso al inetnam y queremos ver a nuestro administrador si lo puede vincular y a partir de ese momento queremos que utilizar su archivo de geofit y esa manera les permite esencialmente tener archivos de geofit que estén indexadas en Juiz y básicamente se pueden buscar y descubrir automáticamente pero no solo eso también tiene una manera de validar Ah, en términos de, de quién es propiedad, eso es algo que no pasaba antes. Entonces, algunas veces, como por ejemplo, cada proveedor de geolocalización tenía su propia manera de validar para propiedad de el prefijo. O, algunas veces yo oía, bueno, eh, envié, eh, eh, me fijé en el correo electrónico del de que envió el pedido. De manera que esto nos da una forma fácil y automatizada para conseguirlo y también para validarlo. Cómo funciona entonces, se crea un archivo CSV, que es un archivo de texto normal, con una entrada con este formato donde básicamente se tiene un prefijo, coma, un código país en ISO, formato ISO y código regional, que es otro código ISO, un nombre de una ciudad, coma, y luego hay un espacio adicional donde ponen, pueden poner el el código postal, pero esto puede tener problemas, pero no es necesario ese tipo de detalle. Y luego de incluir Pueden poner este archivo en alguna parte, lo ponen en HTTPS de una forma que la gente lo pueda descargar y luego entran al portal de RIR como MilacNIC, por ejemplo, y buscan el número INETNUM que tiene los prefijos que quieren geolocalizar y agregan esta línea con un comentario, geofit mayúscula G. Y ningún otro símbolo. Son la G mayúscula, GeoSpeed, espacio y la URL. A veces veo que ponen cosas raras, pero es sencillo como esto. Tiene que tener este formato. Y luego ingresan el enlace a su archivo. Y eso es todo. Y con eso se termina. Ahora el proveedor de geolocalización lo puede encontrar y utilizar. Este es un ejemplo de un archivo, ejemplo de un archivo Geofeed. Pueden ver que pueden incluir la cantidad de prefijos y de IPs que quieran en el mismo archivo. Y si ustedes incluyen, por ejemplo, el código país o el nivel de localización que quieren incluir, pueden sino poner solo el prefijo, coma, coma, coma, coma, que quiere decir no localicen pero no significa que el proveedor de geolocalización van a respetar sus deseos. De manera que este es el resultado. Una vez que ponen el inetum y el comentario y ponen el juiste de ese recurso, verán este recurso de NTT, de la empresa para la cual trabajo, y observarán aquí el comentario con el enlace al geofit. Si observan eso y el archivo de ustedes tiene los datos que ustedes necesitan, ya está. No se olviden que tienen que poner el enlace en el INETNUM, o sea, el INETNUM que contiene los prefijos que quieren geolocalizar. Imagínense que tienen un archivo donde ponen todo en el mismo archivo, y es este archivo que está aquí del lado derecho. Hay varios prefijos, varias IP, y el sistema funciona en base al hecho de que el lector va al juiz encuentra el InetNum con el comentario, sigue esos comentarios y tiene que aceptar solo los Prefijos y los IPs contenidos en el comentario. Dentro del comentario. Se corrige, dentro del inetnum. Así que se olvidan de poner el enlace. Si ustedes agregan este IP al archivo, pero se olvidan de poner este inetnum y poner el enlace al archivo, este IP no será validado y por lo tanto no será geolocalizado. Esto aquí. Es una lista de enlaces útiles. Recuerden que el archivo GeoFeed es un formato que ya está soportado por todos los proveedores de geolocalización y es hace años que se ha adoptado para intercambiar datos de geolocalización. Pero antes de esta RFC, se hacía a través del envío de correos electrónicos. Así que hay que respetar esta norma. Hay que respetar los códigos ISO. Aquí pueden ir al sitio oficial de la organización ISO, pueden encontrar los códigos país, acá pueden encontrar los códigos regionales y aquí están los nombres de las ciudades en un formato estándar esto les puede resultar de utilidad pero tengo una herramienta que facilitará aún más las cosas cuando buscan el código de la región, puede resultar un poco más difícil, pero por favor no inviten el código país, hay un 5% de los geofits que están basados en códigos países que claramente no existen y que fueron existen y que fueron inventados consumiendo los datos, se planteó una pregunta creo que fue el día de ayer y quiero brevemente referirme a eso. Básicamente, porque ustedes son operadores de redes, les puede interesar la producción de estos datos. Y lo que quiero brevemente explicarles es cómo los proveedores de geolocalización y proveedores de contenido pueden obtener y utilizar estos datos. Por lo tanto, lo que ustedes hacen es sencillo. Básicamente, toman los datos de Juiz y la forma más sencilla de hacer esto es utilizar los JUIS Dumps luego encuentran los inetnum que tienen el comentario con la palabra clave del GeoFit. luego aplican lo que yo les dije antes es decir siguen el inetnum y excluyen todo lo que está en el archivo que no está contenido en el rango del inetnum que tiene el enlace de esa manera se aseguran que sea lo que sea lo que contiene el archivo le pertenece a la persona que agregó el enlace o sea que existe una jerarquía que es introducida por el InetNum y si ustedes tienen clientes y les dan su propio InetNum y hacen el enlace a su propio archivo, pueden gestionar su propia geolocalización. Es así de simple. Además, existe otra cosa. Y aquí pueden comprender por qué resulta importante tener enlaces a un único archivo. Existe entonces, en el principal cuerpo del archivo, la posibilidad de agregar algo. Si ustedes no le tienen confianza a la autenticación del portal RIR, hay un paso adicional que pueden tomar. Actualmente no es tan común. Digamos, la gente confía en la autenticación de los RIRs, pero hay un paso adicional que pueden dar, donde pueden firmar un archivo único de GeoFeed, con el certificado RPKI que incluye ese prefijo. Entonces, de esa manera, básicamente, solo tendrán un rango específico dentro del único archivo. Pero esto es una cuestión optativa. Lo único que tienen que hacer para que esto funcione es tener un CSV sencillo, un archivo de texto sencillo y vincularlo al INETNUM. Nuevamente, no se olviden del enlace. Y en la práctica y la teoría acerca de cómo buscarlo es así. Si no les interesa, pueden ignorarlo, pero pueden ir a este GitHub repo donde tienen el GitHub find, el, el find, el buscador. Aquí les produce todo, hace la validación de la propiedad, gestiona el cache del archivo GeoFeed, el cache de juiz donde se respetan los deseos de las orígenes y luego lo, contiene también los códigos ISO que están validados, es su, una herramienta bastante común ustedes la hacen correr y les da un archivo GeoFit grande como output, un único archivo de GeoFit que tiene todos los resultados validados para los únicos archivos encontrados de, entre los cinco RIRS Ahora hablemos sobre la adopción, porque sea lo que sea que nosotros hagamos, todo está bien, siempre y cuando la solución funcione y la gente utiliza la solución, pero si nadie la utiliza, ¿para qué perder tiempo? ¿Y quién lee estos archivos? Yo creé esta página web que se llama geolocatematch.com. Y constantemente le da una actualización sobre el estado del número de adopciones de esta RFC. Lo que significa esto es lo siguiente. En la actualidad, de hecho ayer descubrí que alcanzamos exactamente 100.000 100 prefijos. Y fue llamativo porque era un número perfecto, pero sea como sea, en un mes pasamos de 60.000 a 100.000 prefijos con geolocalización. Y esto es interesante, pero lo más importante de este sitio web es la tabla que ustedes tienen aquí. En la actualidad, si ustedes siguen el sistema que yo les expliqué, los proveedores de geolocalización más importantes que existen verán esta tabla. Ahora tenemos mucho más. Esto está desactualizada y automáticamente van a ir a buscar estos datos. Así que no tienen que contactarlos. Cambian el archivo en el repositorio o en la herramienta que usan y ellos lo obtendrán automáticamente. También tendrán en la hora, realmente el tiempo es una hora, es un día por lo general. Si ingresan al sitio web, verán que los que estaban antes, cada cuatro, cinco o más días, esto se actualiza en un día ahora. Se corrige si siguen la RFC. Y existe un proveedor grande de geolocalización que falta en esta tabla todavía, pero tendrán que comprender que la parte más importante de este trabajo, de hecho, fue contactar a todos los proveedores de geolocalización y explicarles y convencerles de que adopten esta solución. Pero me complació hacer esto. Ahora hay uno grande que falta y luego de incluir a este grande, los tendremos a todos y tendremos la solución completa. Y este grande que nos falta, no pregunten. Bueno, en el pasado nos dijeron que estaban trabajando y ahora nos dijeron que lo tendrán pronto, e incluso me dieron, me mencionaron un mes específico, pero quiero dejarles a ellos el anuncio público. Así que en breve tendremos a todos los proveedores de geolocalización incluidos en esta solución y podrán entonces hacer la geolocalización mediante este sistema. También hay una forma de verificar la instalación del Geofit. Esto funciona para todos los cinco RIRs. Si no están seguros de haber seleccionado el código ISO correcto o hicieron todo correctamente, incluyen aquí el prefijo, hacen clic sobre test, les busca el INET NUM y les va a decir cuáles son los códigos países según ISO. Si está todo bien, aparecerá todo en verde. Y también podrán tener un botón verde que dice que está todo bien y dice bueno, puedes anunciarlo en tuit y decir, bueno, mi organización lo publicó y está todo en orden. Esto sirve para divulgar las noticias sobre este sistema. Y cuanto más gente utilice esto, mejor, porque entonces todos esencialmente podrán conseguir estos archivos en vez de estar inventando datos y adivinando las geolocalizaciones. Porque hay archivos que tienen esa información, así que utilícenlo. Um, Además, ustedes pueden encontrar más información en esta página y va, explica todo lo que tal vez necesiten. Y también allí tienen un archivo completo abajo que les da todos los datos de localización. Y ahora, demostración y herramientas quiero mantenerlo corto, no los quiero molestar demasiado. Yo creé esto para los archivos Geofeed. Está disponible en packetvisa.com Geofeed. Pueden entrar allí y allí van a encontrar un botón que se llama botón de Geofeed. Está aquí. Y esto, es lo que yo les mostré antes, Ustedes pueden poner el país, pueden ir a este link, a este otro. No es necesario que hagan eso, simplemente van a esta utilidad y esto los va a guiar a todo. Esto es nuevo, es completamente nuevo. Está en versión beta en este momento. Y si ustedes tienen algún problema, por favor, comuníquenlo. Y lo primero, que eh, eh, primero ponen el, el prefijo, luego ponen... Eh, Next, después le pregunta dónde quieren poner el prefijo, pueden poner el prefijo o la IP y luego agregan el código de país como primer parámetro, luego agregan la ciudad. Y si la ciudad no es ambigua, entonces todo salió bien. Eh, de manera que, bueno, allí lo tienen en el mapa, fíjense si lo pusieron en la posición correcta. Y, por ejemplo, puede ser que no sea, claro, Pasadena, hay seis o siete Pasadenas solo en Estados Unidos. Entonces le va a preguntar, bueno, ¿cuál Pasadena? ¿Qué región? Entonces lo eligen y ya con eso terminan. Les asegura que la ciudad está en la región, que está dentro del país y todo el país. Se... Ustedes asegúrense que todo lo que escriben sea correcto. Luego. Eh, le va a decir cuál Inetnum tiene que eh, buscar ahora les va a decir que todo está bien pero si ustedes todavía no lo instalaron le van a decir que busquen este Inetnum este Inetnum y ponga miren esta observación aquí ustedes pueden simplemente copiar esto tienen este archivo no es necesario que lo creen porque se genera automáticamente el sistema lo genera automáticamente entonces simplemente ustedes hagan lo que les va diciendo la página web y todo va a salir bien o sea que ustedes en, eh, agregan este string de eh, geofeed ponen este inetnum y, y lo, le ponen guardar y, y, y test y automáticamente se, va a ser el test este es un ejemplo de Mila Knick Allí observen en Remarks, tiene un texto así, ponen copia y pegar lo que, lo que veían aquí, hacen copia y pegar aquí y lo ponen aquí. Luego hacen guardar y, hacer y test y examinar y entonces les va a aparecer aquí abajo en verde si ustedes reciben eso eso quiere decir que todo está bien entonces la geolocalización la, la configuración está completa está todo bien si ustedes no quieren tener este que se genere este archivo directamente con esta herramienta y ustedes pueden decir ah, alojado por mí mismo si ustedes dicen eh, alojado por mí, ustedes lo pueden bajar y lo pueden alojar donde quieran o pueden a, a copiarlo y pegarlo a mano y si hacen clic les va a mostrar cuál es el contenido del archivo, lo pueden cambiar a mano, no es necesario que necesariamente lo hagan, pero esto simplemente es sumamente práctico porque lo, se lo... Les hace la prueba. Todo terminó. Hay un paso adicional que es opcional si lo quieren hacer: es ese vínculo grande, verificar dónde se ha guardado la geolocalización y esto lo lleva a esta página. Lo que hace esta herramienta: esto, esta, estos son todos los proveedores de geolocalización, incluyendo los grandes como SmaxMine uh, y otros y va a buscar la geolocalización que ellos ven y lo compara con la geolocalización que ustedes habían dicho que querían tener, si la geolocalización está bien, como en el caso de Pasadena, van a ver que tiene un tick en verde y también les dice cómo van a ir a buscar la información que ustedes ponen. Puede ser automático o manual. Si ustedes lo hacen automático, Ah, perdón, no tiene que hacer nada, pero si ustedes ven que es automático, quiere decir que en algún punto, y si dice manual, quiere decir que todavía no dan soporte a la geolocalización con el sistema que yo les había dicho en la, en la RFC 90.. 52 y les van a mandar un correo electrónico automáticamente porque estoy haciendo clic en este link y le dijeron que tenían que actualizar esta geolocalización. Entonces, básicamente, hacemos esto para ustedes como intermediarios, pero ustedes pueden re refrescar esta página para ver. ¿Dónde quedó la geolocalización? Pero este es un paso adicional. Hasta aquí es lo único que realmente tienen que hacer y lo pueden hacer con esta herramienta o con la que quieran. Esta parte... Bueno, eh, me voy a detenerme aquí. Y con eso ya es suficiente. Ahora creo que vamos a finalizar aquí simplemente el link de GeoFeed en Juiz es lo único, la única solución que les permite actualizar automáticamente su geolocalización. No hay ninguna otra que les permita hacer algo parecido y especialmente no hay ninguna otra solución que funcione en los cinco Rears. Y por supuesto que es el único que funciona con los cinco Rears y es el único que funciona de manera automática. Después de no sé, un año y medio más o menos logramos tener ver, poder incluir a todos los proveedores de geolocalización y de contenidos Por, dicho sea de paso los, los proveedores de contenido utilizan la, los proveedores de geolocalización y los proveedores de contenidos versaron su deseo, deseo de utilizar este sistema para actualizar la geolocalización más rápido y de manera independiente entonces el primer link aquí que ustedes pueden cliquear es la herramienta que les ayuda con el wizard para hacer la instalación. Si piensan, bueno, si lo usan, va a ser sumamente útil. El segundo link es el que les da el número de adopción y les permite hacer una prueba. Si ustedes utilizan el wizard en el primer paso también, les va a hacer el test, o sea que no tienen que hacer el test con el segundo wizard, pero si lo hacen manualmente, pueden utilizar la segunda página para hacer el test. Y el número de adopción y también toda la información sobre la RFC. Y el último link es el de la RFC MIMA 9092 si ustedes quieren leer todos los detalles. Ahora, mi presentación terminó con esto. Yo no sé si antes de pasarle el micrófono a mi colega, como tenemos bastante tiempo, antes de pasarle el micrófono a Agustín, le quería preguntar si tienen alguna pregunta. Si tienen alguna pregunta, por favor, háganla. También la pueden preguntar en español. Y les puedo responder. Bien, por favor, no todos juntos. Máximo. Hay algunas preguntas en el chat de Arturo Salgado, ¿quieres que lo lea? ¿Hay alguna manera en 90-92 en la RFC poder ver la geolocalización? Y ver los diferentes puntos de medición para ver si es. Tal vez se pudiera desarrollar un estándar de manera que las organizaciones que trabajan con NICA se puedan hacer. A ver, voy, voy a hacer la primera. El audio no fue claro. Creo que lo entendí. La primera parte de la pregunta es. Como la RFC 9092 tiene el, el, el dos eh, NICAS, no, no lo no, no tiene ENICAS, porque la meta, el objetivo de la RFC 9092, es corregir la geolocalización y permite a los operadores corregir la geolocalización de sus IPs y esencialmente, fundamentalmente está dirigido, por ejemplo a los usuarios para conectarse al streaming o por ejemplo decir no funciona porque dice que yo estoy en otro país. Un NCAS tiene más que ver con infraestructura que no son, de dispositivos que no son el objetivo de la RFC. Tampoco están dirigidos al proveedor de geolocalización en sí. Cuando ustedes van a la página web del el proveedor de geolocalización, les puede decir que es pueden tener otras APIs para que ustedes busquen las diferentes dispositivas, pero esa no es el objetivo del tipo de geolocalización que estamos haciendo. Es, por ejemplo, si ustedes quieren corregir la geolocalización de un usuario que está conectado y ENICAST no es parte de eso, ni del RFC ni del lado del de proveedor de geolocalización. O sea, que creo que no está, pienso que no está correlacionado realmente con lo que queremos hacer aquí. Hay proyectos de investigación y esta es la segunda parte de, parte de la pregunta. Y también tratan de detectar NKs y las latencias, pero yo creo que probablemente tú mismo lo vas a poder contestar después mejor. Y también hay proveedores de geolocalización que dan este tipo de detección como servicio, pero es como una detección sustituto, es como un, cuando en un VPN es un servicio adicional comparado con las actividades tipo geolocalización no sé si respondo a la pregunta estás muteado hay otra pregunta podemos suponer que UIS también funciona con ARDAP. Pregunto porque ah, bueno, se espera que en los próximos meses o años vaya a desaparecer. Perdonen porque se perdió una parte. Por esa razón, sería importante concentrarse en ARDAP porque fue en los RIRS que se desarrolló esa tecnología disculpen que se perdió parte de la pregunta es un buen comentario yo creo que aquí bueno, es el uso de la terminología que utilicé para simplificar el concepto aquí, cuando yo hablé de JUICE no me refería a JUICE como el protocolo para acceder a los datos sino al conjunto de datos mismos que es una manera común de definir el conjunto de datos. En este momento, ustedes pueden utilizar también, si ustedes van a, a la herramienta GeoFit Finder, utiliza VoiceDams para cuatro REARs y el para uno, que es ARIN. Podemos pasar a tener todo esto. No sería muy inteligente, no sería una manera muy inteligente de hacerlo. A lo que me refiero es que los cinco reels dan dams de uh, geofit. O sea que dependiendo de la tecnología que utilicen, aunque uh, uh, aunque se use RDAP, uh, el REDAP de Juiz eh, estaría lo que utiliza el prestador de geolocalización y son archivos que son convenientes, que son livianos, que no tenemos que hacer mil consultas. Entonces, el REDAP sigue siendo útil cuando ustedes quieren simplemente encontrar el GeoFit para un prefijo y quieren probar uno, como, como cuando yo hago en la página web. Para ir a buscar a nivel global, es mucho mejor utilizar los DAMs de que son en archivos en la base de datos de los RIRS. Espero haber respondido a la pregunta. Sí, quedó respondida. ¿Tenemos más preguntas? Bien, creo entonces que ahora le paso la palabra a Agustín. Voy a dejar el micrófono aquí. Muchísimas gracias. Creo que me tienen que dar permisos para compartir la pantalla. ¿Te animan a darme permisos para compartir? Ahí Danos unos segundos, Agustín, que ya estamos en ello. Ya podemos ver también tu pantalla. Adelante, por favor. Ay, brillante. Bueno, gracias, Máximo, por esa presentación. Estuvo muy, muy buena. Creo que es importante estandarizar y bajar un poco a tierra, ¿no? Todo lo que son protocolos e implementaciones. Eh, bueno, yo soy Agustín Formoso, trabajo para sí como ingeniero software senior. En uno de mis roles me desempeño como, bueno asistente con los investigadores, eso me pone en contacto con lo que son eh, grandes conjuntos de datos, herramientas y visualizaciones. La idea de hoy es presentarle uno de los servicios que tenemos, que se llama IP Map, que si bien se origina en el mundo de la investigación, tiene varios, varios, varias cosas prácticas que creo que ustedes como operadores se pueden llevar a casa y les va a facilitar bastante cómo, cómo visualizar y cómo entender los grandes conjuntos de datos que tenemos relacionados con geolocalización. Algo que quiero dejar eh, claro es que cuando hablamos del core de Internet, por lo general estamos hablando de routers, estamos hablando de proveedores de tránsito, estamos hablando de IXPs, y esto es en lo que se enfoca a IPMAP. Bien, eh, voy a empezar a definir un poco qué es IPMAP Para entender cuándo y dónde nace Y qué tipo de información es la que ustedes pueden encontrar en esta plataforma Luego vamos a entrar un poco en los detalles de cómo funciona IPMAP por dentro eh, Hay un concepto que es el, el concepto de motor Es un motor de geolocalización Y IPMAP tiene algunos adentro y les voy a mostrar qué son y cómo funcionan Luego, cómo se relaciona IPMAP con RIP Atlas, Que es nuestra plataforma de mediciones activas de Internet Luego, cómo ustedes pueden utilizar IPMAP Para consultar la información que tiene A través de las inter diferentes interfaces Y luego un pantallazo acerca de Cuáles son los siguientes pasos que tenemos planificados Para el roadmap de producto No es la primera vez que hablamos de IPMAP en eventos de LACNIC. Eh, un máximo hace, creo que uno o dos años, di un webinar eh, de geolocalización. Habló de varias partes, este, incluyendo, lo que, incluyendo IPMAP. También lo presentó en LACNIC 29 hace un par de años. Esas fueron las dos más recientes instancias que pude encontrar. Seguramente hay otras, probablemente en algún update de RIPE NCC. Así que si quieren más información, también tienen material histórico que puede complementar a esta presentación. Y bueno, empezamos un poco. ¿Qué es? Les contaba que nace en el mundo de investigación. Yo creo que allá por el 2012 o 2013 es que se trabajó con el primer prototipo. Y luego de un prototipo de investigación, lo llevamos a un prototipo un poco más avanzado, que es en el que estuvo trabajando Máximo y ahora estamos trabajando nosotros. Pero a alto nivel lo pueden considerar como una base de datos que asocia direcciones y con ubicaciones geográficas. Máximo les estuvo presentando eh, qué es una ubicación geográfica, ¿verdad? Porque... No solamente es una latitud, longitud, sino que puede ser una ciudad, un país. Hay diferentes tipos de definiciones para lo que es una ubicación geográfica. Cada una tiene su ID y su nombre. Son ese tipo de cosas que pueden poner en el GeoField que les decía Máximo, separado por comas. Cuando, esto, cuando el proyecto se origina, se llama OpenIP Map. Este fue el nombre original que tuvo y luego tuvimos que cambiar el nombre. Para aquellos que conocen, por ejemplo, OpenStreetMap entienden la filosofía de crowdsourcing detrás de esta, ¿no? Que haya una comunidad experta en un tema. Yo conozco mi entorno de Internet y quiero contribuir con información experta a la plataforma. Tuvo su inspiración original en ese nombre. Pero bueno, lo tuvimos que cambiar por diferentes motivos. Entonces, dentro de la definición de lo que sí es el servicio, la repito, es el core de Internet. Ya sabemos así XPs, proveedores de tránsito, enrutadores. Han habido estudios acerca de qué tan buena es la precisión de la base de datos de IPMAP frente a otros proveedores de información de ge geolocalización. Y cuando hablamos de core de Internet, IPMAP es más precisa que las demás. Hay eh, un estudio en el que Máximo también estuvo involucrado, pero se tomaron muestras de otras plataformas de, de mediciones. Se lanzó un estudio y se vio que la precisión era mayor. Lo que no es, es geolocalización de usuarios finales. Es decir, a dónde no queremos ubicar IPs eh, de última milla, no queremos ubicar usuarios. Lo que sí queremos es este caso de uso que es muy sencillo y es uno de los que. Digamos, los drivers del proyecto. Ubicar trace routes en un mapa. que se está plagado de errores. Y lo que queremos hacer es, bueno, de una forma visual, con un pantallazo muy simple, ver por dónde pasa un trace route que va con origen A a destino B y tiene n hops intermedios. La pregunta típica ¿no? que nos hacemos siempre cuando hacemos mediciones con trailer routes es ¿Aquellos tres routes que están con origen dentro de un país y destino dentro de ese país salen de las rutas circuitosas, salen del continente? ¿Por qué países están pasando? Ese tipo de respuestas nos va a llevar a ¿verdad? Entonces, siempre que uno trata de buscar estos problemas de enrutamiento subóptimo, creo que este tipo de soluciones, este tipo de casos de uso que son muy sencillos, todavía no tienen soluciones suficientemente buenas. Y IPMAP, el objetivo de IPMAP es trabajar en estas soluciones para ofrecer datos de suficiente calidad como para responder esas preguntas. En, la, en las capturas que les muestro en los dos mapas, son eh, tres routes que se originan dentro de México, con destino IP dentro de México. Y ya ven, si pueden ver, eh, en la captura superior ya ven que hay rutas que se desparraman por toda Norteamérica. Es el caso típico de esas rutas circuitosas que salen del país y que siempre tratamos de bueno mejorar el rutamiento interno para que esas cosas no pasen. Y en la captura de abajo eh, vemos que hasta inclusive ¿no? cruzan el océano, van a Europa, vuelven. Hay un circuito un poco más largo. Estos son resultados de una de las aplicaciones que tenemos, que se llama Jedi, que usa los datos de IPMAP para generar este tipo de visualizaciones. Les comentaba, es el de México, les puse las capturas para el 4 y 6 también está disponible, hay resultados. Lo único que a veces sucede con ipv 6 es que hay menos saltos y menos hops, entonces no es tan dramático. Eh, pero quería resaltar este punto de las rutas circuitosas, entonces, les dejo el link en Jedi mayo 2023 Es la última vez que corrimos el Jedi Lo corremos el primero de mes De forma mensual para todos los países Y bueno, si siguen el enlace lo van a poder consultar y ver un poco más Pero bueno, el Jedi trata de... El, el mismo, trata de solucionar problemas como los del Jedi Yendo al servicio en sí Bien. Si van a ipmap.ripe.net, ahora puede ser un excelente momento, los que están con sus laptops de ir, visitar el sitio, van a encontrar documentación, pero sobre todo algo que quería destacar es en la landing page, van a encontrar una consola de este tipo, donde les va a permitir pegar un trace root, tal como sale de su propia línea de comandos, van a poder un 3 con todos los hops. Este es un 3 root que yo lancé desde mi laptop en casa hacia eh, una IP de la CNIC. Y lo que hace IPMAP es bueno, tratar de eh, demostrar lo que sabe IPMAP acerca de las direcciones de IP eh, intermedias. Esto no es el producto en sí. Esto simplemente es una forma de demostrar qué tan útil puede ser. De una forma muy práctica, ¿no? Hay mucha gente que tiene acceso a una consola, lanza un trade root, lo copia, lo pega acá y en la forma visual, muy sencilla, puede ver cómo, qué información tiene eh, acerca de esas, de esas IPs. Siempre pueden, eh, no se lo voy a mostrar, pero pueden hacer clic dentro de los, de los saltos intermedios, los va a llevar a los detalles. Si ven la tab de API van a poder consultar los resultados de la API, cómo es que se ven para esas IPs en particular, es decir, la relación entre dirección IP y geolocalización. Para los curiosos que ya quieren ir visitando, vayan a ipmap.ripe.net, peguen un traceroute y vean qué es lo que sabe IPmap de ese traceroute. Y bien, ¿cómo funciona todo esto de la geolocalización? Y a cuenta con lo que se le llaman motores de geolocalización. Son básicamente algoritmos que reciben entradas y producen salidas y hacen ciertos cálculos al medio con ciertas, ciertas eh, propiedades que permiten estimar la ubicación de una cierta dirección Entonces, hay de diferentes tipos y con diferentes precisiones. Tenemos... Lo que le llamamos los que son basados en latencia. Que, bueno, el primero sí se llama latency o latencia. El otro, single radius o radio único. Después estamos los que son basados en DNS, que son basados en los registros PTR. Entonces, eh, este se llama eh, reverse DNS. Nada más que mira los reversos y trata de eh, adivinar. Les voy a explicar en detalle cada uno más adelante. Luego tenemos el que está basado en comunidad. Les contaba que al principio IPMap eh, estaba muy basado en lo que cada uno experto sabía de la red y lo podía subir a la plataforma. Y luego están los de Enicas eh, y XP. Toda la información que les voy a dar, eh, o al menos la mayor parte de la información acerca del funcionamiento de IPMap, lo van a encontrar en la parte de documentación. IPMap net barra docs es donde van a encontrar esto en inglés, pero es fácilmente traducible a cualquier, a cualquier idioma. Les recomiendo a los más técnicos que vayan, eh, lean y ahí está eh, todos los detalles acerca de cómo funcionan estas cosas por dentro. Les comentaba uno de los motores eh, basados que se llama Single Radius o Radio Único ¿no? eh, dentro de la categorización, digamos, unos pueden ser con mediciones activas, otros pasivos. Este es uno de los que eh, se genera una medición Esto genera mediciones de Rite Atlas, las que ya conocemos. En particular, este genera pings. Entre eh, una, la dirección IP de la que quiero obtener la, la ubicación, y pensar eh, en términos geométricos como centro y radio, ¿no? Y un sudor, eh, a donde el centro es la sonda de Ripley Atlas, y el radio es algo proporcional a la medición de la tensión, ¿no? Eh, básicamente cuanto más cerca estoy De una dirección IP En términos de latencia Más cerca de estar en términos geográficos Les voy a dar más eh, detalles Acerca de esto Pero en términos generales Ese es el, el concepto Que tiene que ver con lo que es La velocidad de la luz Algunas simplificaciones que Pero Básicamente se toma un, Una constante Que es la C, la velocidad de la luz Ya que Dos tercios del valor de C eh, El motor por hoy toma esto como una constante, digamos, global La aplica la misma constante en todas partes de la Tierra Probablemente eso no sea lo más preciso Sino que esa constante cambia según la densidad de sondas De donde yo pueda lanzar eh, mediciones Eso lo vamos a ver más adelante también y por lo general, todo lo que esté por encima de 10 milisegundos de RTT está demasiado lejos. Cuanto más cerca, mejor este, y más preciso. Cuanto más lejos eh, está en términos de RTT, menos precisión. Y podemos llegar al punto donde pasa los 10 milisegundos de ni siquiera considerar el resultado como válido para eh, hacer una estimación de lo que es la geolocalización. Y un punto importante... Eh, ...componente de lo que son las definiciones de ciudades. Las ciudades tienen ubicación, están definidas, tienen un id Y vamos a ver cómo el motor eh, elabora un ranking de estas ciudades y se queda con el top 100 o el top 10 eh, de las ciudades predefinidas. Entonces, eh, a modo de ejemplo, y seguimos hablando de generalidades, ¿verdad? Todavía no entramos en detalles les comentaba que esto es de centro de radio. Por ejemplo, imaginemos una. Estas son las. Bueno, los centros poblados con más, más de 10.000 10 personas que están eh, en zona. Este, imaginemos que queremos ubicar una cierta dirección IP. Lo que va a ser el motor es, bueno, de todos estos centros poblados va a empezar a realizar ediciones de una cierta sonda y va a trazar un radio que va a ser como máximo de 10 milisegundos, aproximadamente mil kilómetros. Ese es el máximo, ¿verdad? Entonces, eh, la estimación va a ser que la dirección IP esté dentro de esa radio. Entonces, como les contaba, cuanto más lejos, peor, cuanto más cerca, mejor. Y a nivel de, bueno, de generalidades, creo que esto nos empieza a dar un paso. Un tallazo, ¿no? de cómo es que funciona esto de hacer una medición de latencia de una sonda hacia una dirección IP y poder estimar la ciudad donde se encuentra el IP un poquito más a los detalles eh, el motor no elige una sonda sino que elige un conjunto de sondas y lo que trata es de eh, básicamente optimizar la cantidad de mediciones que hace. Estas mediciones, bueno, no son gratis, ¿no? Por lo general, esta medición tiene un costo de tiempo, tiene un costo de uso del sistema, tiene un costo de almacenamiento. ¿no? El, el mito popular de que el storage es barato no lo es. Y sobre todo para mediciones de geolocalización es muy fácil eh, incurrir en una cantidad exorbitante de mediciones Para poder eh, adivinar el lugar Entonces arma dos listas a partir de Una lista que se llama ASNs y la lista que se llama Ciudades Y busca diferentes eh, fuentes de datos Una es el RIS de RIP, dos SpirinDB y de Atlas Entonces para armar la lista de ASNs lo que hace el motor es, primero busca el ASN de... Luego le agrega los vecinos de la ASN de CIP. Luego busca... Eso lo hace con Ruiz Luego agrega de b para encontrar los miembros... Si es que es el ASN... El IK, Y luego... Eh, busca los ASN facilities pero deben ser solo facilities al igual que eh, miembros busca las facilities donde está conectado ese ASN en PeeringDB ya ven acá que es importante que cada uno cada operador actualice los datos en PeeringDB así este tipo de cosas empieza a funcionar con mayor precisión una lista de ciudades Bueno, eh, coloca la ciudad donde se encuentra la sonda de ese ASN eh, Es decir, tenemos el IP, luego conseguimos el ASN Si ese ASN tiene una sonda, conseguimos la ciudad, ¿verdad? Hay que leerlo de adentro hacia afuera eh, Lo mismo con la ciudad del IXP Y lo mismo con la ciudad de los Facilities Según Pirinberg Luego Luego, eh, para seleccionar las ondas lo que hace ahora mismo es toma las eh, sondas del la ASN de la dirección de IP eh, y toma hasta 100, luego 10 sondas aleatorias de toda la lista de SNs, luego toma 50 sondas de la ciudad de ciudades. En caso de no poder encontrar el ASN de IP o que haya una dirección de la topología, toma Aleatorias de todo el mundo. ¿Y qué es lo que hace? Tiene un ranking de ciudades como máximo absoluto son 100, pero a cada ciudad sabe eh, qué distancia tiene la sonda, le agrega un peso, y acá es donde ven donde salen los 10 milisegundos, de peso 10 menos RTT. En el caso de que RTT sea igual a 10, este peso va a ser igual a 0. que me apagaron la cámara no sé si la tengo que preguntar no eh, me escuchan bien hola hola Agustín si sí, estamos escuchándote sí. un poco mal no sé si es tu conexión de repente puedes intentar apagar tu cámara así te escuchamos mejor aquí en sala Bien, ¿ahora me escuchan bien? Sí, ahora sí te estamos escuchando. Bien, no sé en dónde se quedaron, pero les estaba comentando de ranking de ciudades. De todas las definiciones de ciudades que tenemos, de todas las ciudades, las vamos a ordenar. Ordenar según esos tres componentes: distancia, facilities y población. Entonces, Acá cada, cada ciudad sabemos qué distancia tiene de las ondas y además sabemos el RTT, porque tenemos un resultado de latencia. Para esos RTT que son igual a 10, ese peso, ese coeficiente va a ser igual a 0. Es decir, todo lo que tenga RTT 10 o mayor va a tener un coeficiente de cero y se va a negar. Entonces, eh, tenemos las distancias, tenemos el RTT, Luego, y esto es importante, le puse un asterisco, por es importante, es la definición del BIMAP está basado en el core de Internet. Y este es uno de los factores que hace énfasis en lo que es el core. Lo que hace el ranking es contar la cantidad de facilities, según PeeringDB, que hay en esa ciudad. Entonces este es un factor especialmente puesto para hacer énfasis en lo que es el core. Y luego también se toma la población. A partir de ese ranking es que se determina ¿Cuál es la ciudad candidata a alojar la IP de destino que se quiere localizar? Entonces, ese es el algoritmo, cómo funciona por dentro. Les cuento, les contaba que esto lanza mediciones de RIP Atlas, conocidas, son los PINGS. Y así es como se ve en el mapa. Por ejemplo, para una dirección IP... Eh, más o menos se dan cuenta en qué lugar eh, va a estar. Se lanzaron, se seleccionaron muchas ondas. estas son sondas en el mapa. Hay sondas que tienen mayor latencia, hay sondas que tienen menor latencia y como les decía, cuanto más cerca, mejor. Hay altas probabilidades que esta sonda esté en Uruguay, en particular esta es una de las IPs de LACNIC. Y lo que pueden ver en el recuadro es, esto no es nada más que una medición de RIP-ATLAS que solicitó 295 sondas, y le, diferentes sondas las respondieron con diferentes RTTs. ¿Ven que hay tags? Hay un tag que dice single radius y otro tag que dice geolocation. Lo que está bueno de esto es que todas las mediciones que contribuyeron al resultado de geolocalización, ustedes las pueden encontrar en Atlas. Y bueno, les dejo el link ahí a la medición de RIPE Atlas que, eh, que ven en pantalla. Luego pasamos a otro de los motores. Es uno que se llama latency. A diferencia del, del motor de mediciones eh, activas que le solicita a Atlas que realice una medición para geolocalizar cierta dirección IP, lo que hace el latency es tomar todos los tres routes existentes en la plataforma Atlas de la última semana que son un montón son millones de trail routes tomar los hops individuales y tomarlos como eh, como si hubieran sido adiciones de geolocalización es decir, hops que se originan en una sonda y si miramos en la figura de la derecha los hops se originan en la sonda y para cada salto intermedio lo tomo como una la edición diferente de geolocalización. Con todos los millones de trade routes que hay, esto nos genera automáticamente una cantidad de información donde podemos hacer más estimaciones acerca de la latencia. Lo que hace el motor, además de la forma pasiva de leer y analizar todos los resultados de Atlas, es tratar de eh, mejorar la precisión de lo que son los anchors y las ondas. Lo que hace primero con los anchors es, eh, a través de mediciones solo entre anchors, tratar de estimar qué anchors pueden llegar a tener información de geolocalización incorrecta. Y luego, una vez que está con un subconjunto de anchors que tienen información de geolocalización de mejor calidad, lo que hace es realizar mediciones desde las ondas hacia los anchors para tratar de validar ...la información de geolocalización de las ondas en sí. Entonces eso nos da un, con, un subconjunto de anchors y sondas... ...que tienen una buena información de geolocalización. Y además, otra de las cosas que hace... ...y un poco relacionado a una de las preguntas que tenía Hugo... ...es acerca de ericas. Y este es un intento también de ver... ...si a partir de la latencia... ...podemos encontrar ciertas burbujas de latencia... disjuntas para una misma dirección IP y poderla, entonces, considerar como NICAS. Entonces, en el caso de que este motor encuentre esas burbujas de latencia eh, para la misma dirección IP, se lo va a sugerir al motor NICAS de que esto puede llegar a ser una dirección NICAS. Entonces, esos básicamente son los dos motores basados en latencia. Lo que voy a hacer ahora es eh, dar un pasito al costado y dejar de hablar de motores de IPMAP, pero voy a seguir hablando del mismo conjunto de datos. ¿Qué es este conjunto de datos del que les hablo? Gracias al que estamos utilizando sistemas como BigQuery que nos permiten analizar todo el conjunto de datos de forma muy fácil es que podemos generar estos datos para eh, propósitos similares. Cuando hablamos de MINRTT es exactamente eso, tomar el RTT de los trace roots de todas las ondas de Atlas hacia todas las direcciones IP. A cada dirección donde tenemos resultados, hacemos la búsqueda del ASN que está originando esa dirección IP. Es decir, que al final tenemos una especie de trace roots basados en asns Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Tenemos... Que para cada hop estamos haciendo agregaciones por día. Y como tenemos los diferentes ASNs, podemos empezar a entender, por ejemplo, agrupar todas estas mediciones según, por ejemplo, el ASN1. Entonces, este, este conjunto de datos lo que nos va a dar es muy buena información acerca de los RTTs mínimos de todas las ondas de Ripe atlas ...según el ASN1, por ejemplo. Si yo opero ASN1 y hago una búsqueda por ASN1, voy a tener... ...¿cómo es que todas las ondas de Atlas ven mi ASN? Les voy a mostrar un mapa a continuación donde colocamos las ondas según hexágonos... ...y nos podemos hacer preguntas del tipo... ...¿qué sondas de RIP Atlas se encuentran a menos de 10 milisegundos de mi ASN? O mi red? No tiene que ser una ASN, puede ser también eh, un IXP lo podemos buscar por el ID según PeeringDB pero empezamos a tener visualizaciones de este tipo les contaba, cada hexágono contiene una o más sondas los colores es verde para las latencias bajas, rojo para las latencias altas podemos empezar con un ejemplo sencillo que es el de RipenCC opera en algún lugar de Holanda, vemos que las ondas cercanas a Holanda tienen menor latencia. Podemos empezar a hacer estas especies de validaciones sencillas. ¿no? Este, ¿Y qué otras, qué otras redes podemos ver? Podemos ver lo que es y CC, pero en B6. Eh, Se fijan de que los resultados son muy sim similares. Voy a volver al B4 y volver al B6, así ven la diferencia. Esto es B4, lo único que tienen son más ondas y esto es B6. Lo que tiene son menos ondas Pero los resultados son muy similares Puse el threshold Es decir, la división Entre verde y rojo En 100 milisegundos eh, Así que lo que es verde eh, O anaranjado Está por debajo de 100 milisegundos Luego, algo más local eh, Esto es lo que es Busqué lo que eran los ASN Más eh, populares, digamos, en México. Esto es UNINET, el AS8151. Si vemos México, bueno, naturalmente hay colores, hay muchos verdes dentro de México. Hay algo de anaranjado claro en lo que es Estados Unidos. Y lo que es bueno es que, dado que estamos viendo toda la cobertura de Rita Atlas, podemos empezar a ver casos particulares. Ahí, ahí se me fue. Casos particulares. En particular, no sé si lo llegan a notar, pero si miran hacia Europa y miran hacia Rusia, hay un puntito verde. Y me empecé a preguntar cuando armaba la presentación, ¿qué es ese puntito verde? No? A lo que habían dos posibles explicaciones. ¿Puede haber una sonda en Rusia que esté cerca de un INE? ¿O puede ser que la geolocalización de esa sonda esté mal? Es una sonda que físicamente está en México, pero que su información geográfica en Atlas se encuentra en Rusia. Entonces, bueno, este tipo de herramientas visuales lo que nos permite es empezar a hacer el drill down, es decir, empezar a ir a datos más específicos acerca de esa sonda. Y lo que me encontré fue lo siguiente. Empecé a ver cómo eran los resultados de latencia de esa sonda, ese puntito verde que estaba en Rusia, hacia las diferentes redes. Entonces, en el eje de las X tenemos las, todos los ASNs hacia los cuales esta sonda hizo mediciones. En el eje de las y tenemos las mediciones de latencia. Lo que vimos es que esa sonda estuvo midiendo en apenitas más de un milisegundo a un montón de redes y cargos internacionales. Ven cosas como Google, Apple, Blizzard, Wikimedia. Lo que empezó a parecer sospechoso. Yo les voy dejando el enlace en la parte de abajo para los que quieran eh, jugar con estas visualizaciones interactivas. Eh, lo puedan hacer. Esto es muy fácil, solo se necesita un navegador y uno a través de clics y búsquedas puede empezar a inspeccionar los datos eh, de manera muy, muy fácil. Entonces, si empezamos a seguir este ranking hacia abajo y ver qué sondas están más alejadas, empezamos a ver cosas de este estilo. Es decir, esa línea que era un milisegundo ahora está súper pegada al eje de las X, o sea, aproximadamente unas 220 redes que esta sonda está viendo a un milisegundo de distancia. Súper sintético, ¿verdad? Luego, a partir de bueno las 220 redes, el resto empieza a tener una latencia un poco más orgánica. Lo que quiere decir, bueno, parece que el operador de esta sonda, el ASN que hostea esta sonda o algún upstream, está... Eh, editando las respuestas y están saliendo tan rápido que las mediciones que originalmente iban hacia alguno de los carriers están siendo interceptadas y respondidas mucho antes a un valor de un milisegundo pero bueno, quería mostrarlo como un caso súper sencillo para ver lo que pueden ser problemas eh, puntuales o pruebas de geolocalización a través de estas visualizaciones que agregan los conjuntos de datos de Atlas entero luego el mismo ejercicio para algunas de las otras redes, Total Play, también cosas muy similares, México, Verde, los otros un poco anaranjados, también para eh, Megacable, este, luego pueden ir y poner su propio ASN o eh, IXP en PeeringDB, esto por ejemplo creo que era, ahí va, es el IX26, esto es am AM6 parecido a sí, muy verde en Holanda y rojo en el resto del planeta vayan a la visualización eh, jueguen con la visualización y cuéntenos qué es lo que les parece y hablando un poco de latencia y su relación con errores quería bueno, mencionar un poco el trabajo que estuvo haciendo Máximo hace unos tres o cuatro años que eh, una de las conclusiones principales es que, bueno, el error inducido por mediciones activas de latencia es proporcional a qué tan buena cobertura, mejor dicho, qué tan mala cobertura tenga de sondas de En el, En la figura superior nada más, Europa plagado de sondas, bajo error en Sudamérica, menos sondas, con sectores de más error, sobre todo en la parte donde hay menos ondas. Entonces, cuando les mencionaba lo de la velocidad de la luz y la velocidad de propagación, este tipo de cosas también tiene que ser tenido en cuenta como parámetro a la hora de decir qué tan buena es la precisión de los resultados que estoy teniendo. Y hablando de cobertura, tenía que hacer pasar este mensaje como es usual en todas nuestras presentaciones. Siempre examinamos cómo es la cobertura de RITE Atlas en los países a donde, a donde presentamos. Para México es muy buena. Lo que ven en la gráfica de la torta es, para todos los operadores de México, eh, la porción de la torta representa la cantidad de usuarios que tiene ese operador dentro de México. Lo que vemos que más del, más del 75% de lo que son eh, operadores cubriendo usuarios, ya tienen al menos una sonda de Atlas. Luego resta ese 25% de ASNs más pequeños, eh, hostear una. Les dejo, entonces eso es, sería lo que nos gustaría atacar como siguientes pasos. Les dejo la lista de ASNs más pequeños ahí en la tabla. Si ustedes son operadores, de alguna de esas redes o conocen algún operador de esas redes tenemos a Miquela en la conferencia tenemos a Marco en la conferencia ellos pueden hablar con ellos para ver de que les entreguen una sonda física si es que todavía tienen y si no le pasan el contacto y ellos se van a encargar de eh, hacerles llegar una sonda de Ripe Atlas. y bueno haciendo un poco de zoom hacia afuera esto es lo que es la cobertura de Atlas en toda la región. Mismo concepto, país operador según eh, la cantidad de usuarios que cubren. Les dejo los números de ASN, que son unos cuantos, pero estos son los principales ASN que no tienen una sonda y nos gustaría que tuvieran. Así que si ustedes se ven identificados acá o conocen a alguien que, que, que opera estas redes, el mismo mensaje, Miquel y Marco en la conferencia. También pueden buscar cómo aplicar a una sonda online, pero dado que tienen a los expertos en la sala, les, les recomiendo que los busquen. Y volviendo un poco a lo que son los motores de IPMAP. Les comentaba que hay uno que es acerca de DNS. Básicamente lo que hacemos es buscar los registros PTR de todos los hops que les comentaba de IP Atlas. Tenemos, básicamente, cada hop produce una dirección IP, ¿verdad? Esa dirección IP tiene un reverso. Y lo que hacemos es buscar esos reversos y dárselos como entrada a otro subsistema que se llama HOP. Básicamente es, eh, acá se ha traducido como ortografía holística para hostnames. Básicamente es tratar de adivinar a través de hostnames dónde puede estar esto. Y tienen ejemplos de 1 a 4 de mayor a menor precisión por ejemplo si hay patrones que ya se repiten patrones de hostname que se repiten que tienen AMS 01 sé que eso va a estar en Amsterdam y si viene un nuevo hostname y sé que es router 2 por ejemplo punto AMS 01 sé que eso va a estar en Amsterdam lo mismo con otro tipo de patrones cada motor de IP map tiene una eh, un score de precisión Y nos basamos en este tipo de cosas Por ejemplo, el Hoijo Tiene un score que es good Que es mejor que el score que es promising Y eso lo reflejamos también En lo que son los resultados de Map Y para empezar a terminar El último motor del que les quiero hablar Es el crowdsourcing Que es un poco cómo es que se había eh, originado IPMAP en un principio con alto énfasis en la comunidad. Sabemos que hay expertos, sabemos que hay gente que conoce mucho acerca de dónde puede estar yendo a este trace route en leer host names que por ahí el motor de DNS no sabe producir una buena respuesta. Entonces empezamos a, a lanzar en fase de desarrollo e interno en RIPE eh, cómo es que nuestros analistas, que son lo que llamamos Power Users, ...pueden empezar a generar varios resultados dentro de la plataforma con gran confiabilidad. Entonces, en este caso, un único analista puede desarrollar N resultados de geolocalización... ...basado en lo que los analistas eh, saben. Y bueno, la idea es que hayan demás roles eh, en un futuro con di diferentes niveles de accesos... ...pero para empezar estamos probando esto internamente antes de eh, liberar algo al público... Todavía les estoy viendo cómo utilizar IPMAP y no me quiero extender demasiado. Hay una API, pueden ver eh, la URL y cómo va a ser el formato de las respuestas. Invitados a explorarla. También, y no menos importante, hay resultados en FTP. El FTP de RIP tiene mucha información. Acá hice un GREP para México en lo que era de ayer. Hay varios registros. En, el, en lo que es IPMAP para México Vayan, descarguen el archivo Busquen los datos Utilícenlo ustedes mismos Tienen APIs para eh, llegar Y bueno, cubrimos bastantes conceptos Solo para, digamos, redondear eh, Vimos que es IPMAP Una base de datos de geolocalización Con foco en el core de Internet Vimos los motores Los basados en latencia El reverso, crowdsourcing y cómo esto se relaciona con las mediciones de RiPe atlas Es importante hacer mediciones y tener cobertura. Les mostré las APIs y los archivos acerca de cómo utilizarlo. También les mostré lo que son las latencias, los conjuntos de datos de MINRTT, que únicamente con un browser pueden empezar a inspeccionar estos, estos conjuntos de datos que están basados en toda la información que tenemos en RiPe atlas y creo que es una síntesis bastante potente de, eh, de, de, de información que les puede ser útil a la hora de eh, mirar, tener un pantallazo de geolocalización. ¿no? Eh, y bueno, creo que con eso eh, estaría mi parte. No sé qué tan bueno, qué tan malo estuvo el audio, pero abrimos la sección de preguntas. Los que quieran saber. Eh... Hola. Adiós. Hey, Agustín, eh, adiós la sesión de preguntas. Hey, Agustín, me, Máximo. Máximo. Agustín, soy yo, Máximo. Quería decir algo y ya no está aquí conmigo y me va a ayudar con la parte de la traducción. El sistema que vimos antes durante mi presentación es un sistema que se usa para corregir la geolocalización de ustedes, la geolocalización de sus clientes en su sistema para los operadores de redes para que corrijan problemas de geolocalización de plataformas de streaming y con todos los proveedores de contenido que pondrán el IP en el país equivocado y no podrán accederlo. Es el RFC 9092. About IP map is... Eh, lo de, el mapa de IP es un proyecto de investigación para adivinar, calcular la geolocalización de las direcciones IP basado en la latencia y la infraestructura. O sea, son dos cosas distintas. Uno es operativo y el otro es investigación. Por lo tanto, tú sabes qué es lo que tienes que usar cuando quieres corregir la geolocalización en este momento. los que no están eh, escuchando la traducción, básicamente es que la diferencia entre los dos sistemas que se presentaron es, el primero es para eh, operadores de red que quieren eh, poner la información de geolocalización de sus clientes y el segundo es, está más orientado a, a la infraestructura de, y para geolocalizar IPs y es un proyecto que tiene que ver más con investigación. Que... Gracias. Bien. Bien, ahora tenemos un pequeño espacio de preguntas. No sé si tenemos preguntas remotas y aquí presencialmente. Quienes quieran realizarlas pueden acercarse al micrófono. Bien, tenemos una pregunta en sala, por favor mencionarnos tu nombre y la, y la organización en la que representas gracias. Hola, soy Nacho Mateo de Broker. First, eh, Máximo, thank you so much En primer lugar, Máximo muchísimas gracias mis clientes pueden darte o agradecen mucho el trabajo que estáis haciendo Agustín y tú Agustín, no me olvido de ti. Muchas gracias, tío. Pero es un trabajo espectacular el que estáis haciendo, que ayuda muchísimo a la comunidad. Porque realmente hay muchos problemas de estos. Nosotros que estamos haciendo transferencias todos los días, es desesperante ver cómo mmm, no acceden a los servicios. Thank you very gracias. Bye, thank you. So, muchas gracias, muchas gracias Sí uh, Es bueno ver cómo el sistema funciona Bien, adelante. Eh, Para Agustín tenemos una pregunta en el chat Agustín si quieres mirarla eh, Puedes verla ahí eh, dice Raidme Criterio. Para Agustín, ¿el despliegue de sondas y anchors entre operadores de redes puede ayudar a mejorar las métricas del servicio? ¿Se puede desarrollar en la API de Red para aprovechar IPMAP y el resto de herramientas útiles, sobre todo para la región de LAC? Gracias. Eh, la primera pregunta sí. La densidad de sondas va a mejorar la calidad de los resultados, así que sí, cuanto más sondas y anchors, mejor. Todavía estamos lejos de saturar la región de LACNIC, así que sobre todo esas zonas que veían en amarillo en el mapa, eh, estaría bueno tener más cobertura. Y la segunda es acerca de utilizar la API en la región de LACNIC, me parece. No encuentro la pregunta. ¿Tenés a repetirla, Chicho? Eh, la segunda dice, ¿se puede desarrollar en la API de RAI para aprovechar IPMAP y el resto de las herramientas útiles, sobre todo para la región de Latinoamérica y Caribe? Bueno, la API, pueden desarrollar sobre la API, eh, es abierta eh, para todo el que quiera usarla, eh, así que sí, está abierta a cualquier tipo de desarrollo. Bueno, hay, hay una más de Luis Daniel Iturbide Ramírez. Dice: ¿Cuáles son los Geofit que recomiendan y cuál es el mejor para tener una geolocalización adecuada en corto tiempo? Sí, yo creo eh, que eso es para Máximo. Sí. Eh, there, I mean, there is not. A... El GeoFeed es el de ustedes. No es que haya un GeoFeed mejor. Uno crea el propio y lo pone en juicio. Y con eso se arregla la mayoría de las veces. Se arregla en un día. En un día el proveedor de Geolocation lo va... Pero es un archivo. O sea que no es que haya uno que sea el mejor ustedes crean su archivo lo ponen en algún lado lo vinculan en WIS uh, y luego los proveedores de geolocalización lo van a actualizar y los proveedores de contenido también aunque ¿no? pueden demorar unos días es un archivo NTT no. CSB para los que estamos aquí presentes nos reencontramos a las 14 horas y para los remotos en una hora. Muchas gracias y volvemos con más.